Yo cuando él hace así tengo que ir a ver, porque algo así si no lo grita. Ahora vamos. A vos te enfrenta.